Y qué pasa gente, aquí con ustedes el Doom Slayer 9000, con. Deriva 5381. 81 What's up? no, What's up? no digas WhatsApp. Perdón. Aquí no aceptamos insanos. Ok. Bueno, hoy venimos más preparados. Más. ya con más experiencia a este juego cochino. A ver hasta dónde llegamos. ¿Tres días? Mínimo tres días, por favor. Por favor, que sea mínimo tres días. Viva los insanos. La no, mentira, era mentira. La no, mentira. Ay, se me creció. ¿Cómo que se te cae? se me cerró es en serio sí pero si todavía me parece que estás aquí ah pues la pues el MOOC ya no está abierto qué hiciste ah voy a tener que salir bueno mientras tanto voy a hacer algo prohibido qué nada nada ya lo van a estar viendo mis mis chicos ya van a estar bien bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? listo voy a ajustar otro lobby listo ahora sí ya métete whatsapp Descubrí que se puede, que puedo activar una opción para que nos podamos atacar entre nosotros. Ah, no la actives. A ver, ahorita está desactivada pero le puedo poner activado. Pero mejor no. no ya sé que te vas a poner No, que presente. me vas a... Me, me vas a matar con una piedra en la cabeza. Me iremos a hacer man junta aquí en... Sí, la verdad es que no duraría ni tres segundos porque la isla es muy pequeña Y es que la verdad que... Pero puedes construir, no como en Minecraft, pero puedes construir Los oh, insanos Son una ley que no se debe de respetar Descubrí que me puedo quiquear a mí mismo del lobby. Pero bueno. XD. Imagínate. Yo vi por allá en TikTok, creo. Que una vez Nintendo se demandó a sí mismo. ¿Qué? Exacto. Se demandó a sí mismo el Nintendo. Um, bueno, empecemos. Busquemos piedras. Empezamos potentes con una brócoli. Acabo de poner la semilla cheta que tiene el barco aquí al lado. No manches, se lo quiero trajardear este men. Me cambié los controles del, del mocos. ¿Del mocos? Los cambié para que parezcan... ¿Por qué me va tan... Más a los del Minecraft... XD Pues yo la verdad no me importa cómo estén los controles Si sí, más es muy complicado abrir el, com el, el inventario con el tabulador, no me culpes A mí no, porque... bueno... Llevo más... uh, van a Está spameando el teclado Pero no tienes que spamear, puedes mantener presionado para... ¿Qué? ¿Para qué? Has vivido engañado toda tu vida. A ah, la vez. Yo casi rompiendo mi teclado y... Ay, Dios. Pop, un spammer de un videojuego descubre que existe el autoclick. No. No se la hayo, ¿Otro cofre gratis? Me acaban de dar un sombrero de Robin Hood. Ya tienes más puntería. Qué pro... Pero ahorita no tengo arco. Tengo que pelear a base de piedras. A base de patas, más bien dicho. Nos asentamos en el bote. Ah, me sirve. Así Imagínate te... pasarte el juego en seis días. Ahorita que te, que te prepare y te voy a hablar. Y te va rápido, ¿eh? Si ¿Sí me escuchas. Oh. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Ya tengo un... Aquí. Gorkbench. Yo te recomiendo que. Quítalo, no mucha madera. Ajá. Cuando veas que el cielo se. Oh no. Se está oscureciendo. Córrele, bestia. Abre el mapa y ve conmigo. Por... <risa> para, para que pelemos los dos. ¡Ah, no manches! Córrele, bestia. Córrele, Tilín. Con, Esa, Con mis. Tilín. Con mis 52 de madera estoy bien Ya tengo un hacha para defenderme, mínimo Lo bueno de... del mo... Puedes correr mientras tienes el inventario abierto, no como el Minecraft Ah, bueno, eso sí Ah, tararara Si Minecraft tuviera esto, los, los de los Skywars estarían bien agradecidos Agradecido con el de arriba Pero con el de más arriba a ver... Que ando un buen de recetas Recolectando madera, lo loco ¿Cómo lo hago para...? Oye, ¿cómo lo hago para...? Para ponerlo... La escalera, olvídalo Que puedo saltar XD, ya te vi en el barco ¿Cómo lo...? Oye, ¿cómo lo hago para...? para ponerle para. escalera. Ajá. La tienes que construir con 6 de madera. Te pones te pones, er, te pones cerca de el diagrama, no sé cómo se diga de la escalera y le das a la E. Necesitas 6 de madera. Man. Oh no. <tose> ¡Corre, Karatelin. Corre, la... Estoy instalando una mesa de trabajo. Bueno, pues ya de una vez me vengo contigo. Prepárate para la guerra. Prepárate para la guerra, puro personaje. Prepado para la guerra, puro personaje. Cualquier anomalía, aquí le damos cáncer. Chaval, lo bueno. Pero... El screen window. Aplicar. Darko. Me pregunto cómo le puedo hacer para que vaya más fluido el mug. No sé si sea algún problema. Arreglando los bollos. Prepárate para la guerra. Ya, ya, se va a hacer, ya se hizo de noche ya llegaron los... Ten mucho cuidado, Deriva, que creo que hasta te pueden. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. fuck. No mames. Pérate espérate. No se puede poner nada aquí en el barco. Ah, sí, lo tuve que descubrir. Ten mucho cuidado. Estamos, estamos hackeando. Estamos, estamos... ¿Cómo se dice? Ay Dios, ay Dios Estamos... Estamos haciendo trampa en Mew Ayuda oh, Bueno, yo voy por más madera ¡Ay Dios mío! ¡Dejen de pegarme! ¡Dejen de pegarme! Ya me... me quitaron media vida Me dejen de pegar a esos osos Bueno, pues ya voy a empezar a pelear don, Con estos memes Mis primeras equipado monedas. Equipado para la guerra, puro personaje. Ayúdame, guasa, guasa. ayúdame con estos manes No, no, no, mejor corre, mejor corre, mejor corre. No. A mimir, a mir a mimir con dulces sueños. Venga, es acá, mi rey. Ahí está. Todos muertos. ¿Revives? No, no puedo, tengo que esperar. Tengo que esperar un ratito. ¿Te acuerdas de nuestro anterior capítulo que morimos de la forma más épica posible? Sí. Nos apareció un big chunque en la cueva justo cuando... ...dentro de cura curación. Ay. Honguitos rojos para que te cures. ¿Pero si tengo toda la vida? pero si me parece que no tiene, que, me parece que no tienes vida eh. me parece que dónde en rojo bueno dónde está chico? madera eh dónde está mi piedra cuánta tenías seis te voy a regalar dieciséis digo madera dónde está mi madera Ahí ya te la solté, te solté más de lo que... de lo que mereces, pero bueno. Bueno, vamos a seguir arreglando el barco. Soy yo, porque ha atravesado en el barco que todo. Sí, no, está bien ¿Es bugueado el barco. Sí. Te pueden atacar, aunque okay, no estés en el barco. Isabel. O sea que nos, podemos, nos tendremos que asentar en algún lugar que no sea el barco. Porque nos puede pasar cualquier anomalía. Ya nos fuimos a, con papá, ¿A San Pedro? Señor, con el San Pedro. yo ¿qué tal es tener los O sea, también, Hijo de... ¿Y es Tenemos un cofre bugueado. Aquí, aquí en el barco había un... Un cofre bien bugueado. Oh, dark Oak Wood, Dark Oak Esto que necesito. Wood, wood y wheat, trigo y madera. Ojalá existiera un book de duplicación aquí en el en mocos moco, pero pero como generalmente los books de, de duplicación se se ocupan salir del mundo y no se puede guardar el bendito mundo, Pues no funcionan? Qué tristeza. X de acabo de gastar mucha madera y literal no me gastó nada. Gasté de lo que se supondría si diez Pero de madera y no. hierro. Pero ni tengo, ni tengo cosas. Aquí dos entonces talate un árbol, hazte un, un pico o un hacha y busca hierro. Pero ¿quién sabe dónde quedó mi piedra? O ya soy yo. ya se va a estar o ya se está haciendo de noche. Ah, 22 horas Ok, ya, Mete, vete a... Ve, vete a... Um, hay que agrupar, hay que reagruparnos. ¿Dónde está el barco? A ver Ah, ¿sabías que para escapar de la isla hay que explorar toda la isla y buscar seis gemas así? Y y cada, y para conseguir las seis gemas hay que pelear con seis jefes Y todo eso sin morir O sea, como que. Lo vi solo... en el video de pantalla. O creo que no son. No son con jefes Pero, pero bueno. Solo sé que ese Big Chunk me debe. Me debe una batallita. Solo sé que ese Big Chunk me debe una batalla. a la F, pongo pose. Ven acá, puto. Yo no le tengo miedo a nada. Toma. Me acabo. A la bestia. De... Maté un zombie y me dio oro gratis. ¿Se subieron al barco? Hijo de. Spawnearon en el barco, ¿verdad? ¡Me están atacando! <risa> Ese Big Chunk no me debe una ayudar. batalla. No te puedo ayudar? Ese Big Chunk me debe una batalla. Bueno, chicos, si el gameplay acaba aquí, no olviden... Si sí, el gameplay termina acabando aquí, no olviden suscribirse, darle, darle like al video y... y unirse a mi Discord, platicar. Al, mí, al mío. Al mío, señor. <risa> ya se unen a los dos. Bien. A los dos, a nuestros Bien. dos discords. Blue Epil, Increased Shield, ah, o sea que ahora tengo un escudo. De arco. ¿Qué está pasando, derivas? Ay, o sea, trata de pegarle o algo. No tengo ni arma. ¿No tienes ni una ni piedra? No tienes ni piedra. Me la quitas. X eh? entonces voy a, Entonces voy a buscar una. ¿Sabes que Te voy a craftear con hacha Para que ya no andes lamentándote por tu vida. Bar... Dos... ¡Ah! ¿Quién me está atacando ahí? En este... En miok tienes que jugar bien a la defensiva. Cuando... Cuando vas a pelear. Ten. Ya para que ya, ya Hache, no... Ya tengas problemas. Por favor. Para que ya no, no sirve. tengas... Para que ya no tengas problemas con... Enemigos de piedra. Ah, eh, sí. ¿Puedes nadar en.? Ah, sí puedes. Qué pro. Dark ¿Qué Jetpack. Tu Demon. ¿Cómo? Acabo de abrir un cofre. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de hacha necesitamos para picar el Dark Oak? Creo que es la, creo que es una de hierro o posterior. Escuché que me mandaron un Discord. ¿No será que estoy en stream? ¿No será que estoy en stream por en stream por accidente? ¿Puedo pegar este bendito a. Ar... Bueno, pues yo estoy consiguiendo comida Dos cofres gratis... Tres cofres gratis juntos What the fuck? Qué suerte Oye, ¿por qué puedo...? ¿Por qué ya no... no...? ¿Por qué ya no le puedo pegar a los árboles? ¿Cómo que no? ¿Ya no les haces daño? ¿O simplemente ya no les puedes pegar? A ver, la madera que les puedes pegar se llama tri así tri nada más se llaman, tree. Es simplemente tree ya. Esa es la que... Esa es a la que les puedes pegar. cómo lo puedo es? pegar? esa leche equipada. Tampoco. ¿Cómo que no puede? Estás bien la Revive your homies. <risa> o un altar para revivir a, a mis homies. Oye, ya se está haciendo de noche. ¿Estás en el barco? Hijo de Dios, está potente. Si ¿Sí andan bien un Derivas pasó? A ver Pues Inspección rapidísima Vamos a hacer una inspección bien rápido Pues aquí sigues No, o así sea, si sí, sigo Oye, ve al barco ahora si, si ya estás, pues Voy bien rapidísimo Chao, aguamazos a todos A ¡Es por el poder! Me están siguiendo como... Una manada de... ¿Quién sabe qué? O sea, sea lo que me está persiguiendo. ¿Y qué cosa eres tú? ¡Corre! ¡Oye! Ya estoy en el barco, ya estoy en el barco. Tranquilations. Están atacando Ando... a mi mesa de trabajo. ¿Qué le hacen a mi mesa de trabajo? Suban. ¿Están matándonos. Oye, mande. Suban si se te ven están Ay. matando. Yo te vi casi morir. ¿Quién? A mí. Te vi a ti. Cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Viene. Ojo. ¡Oye! Esquivo mande! ¡No! ¡Derivas! ¿Qué pasa? Es que me muero en este gameplay. Eso sí, no está tan bueno, ahora. ¿Qué soy bien estás, Te estoy viendo que estás parado. Estás tieso. Uh, yo te estoy viendo a ti, viendo a la nada. Yo te estoy viendo a ti, viendo al barco. Ahora te estoy viendo a ti tirar cosas. Estoy viendo dar, darme tu madera de Acacia. Sí. Te estoy es viendo morir. <ríe> es Birch. Por eso la Birch es Acacia. Sí? No, la Acacia es otra. La Birch es el abedul. Ah, sí, es cierto, Noma. No. Sí. no mal. Creo que necesito una clase de Minecraft. Bueno, pues te estoy viendo muerto en tu, en tu lápida. ¿Sabes qué? Voy a voy a pagar 15, 15 dólares, 25 monedas para revivirte ahí en el altar. A lo mejor me espero, ¿sabes? Pues, ¿qué hacemos o okay? Siguiente paso. Yo creo que hay que irnos a explorar. ¿Irnos o...? irte porque parece que no me quieres revivir. Pues es que no puedo. Me te tengo que esperar dos segundos. allá ya, ya te puedo revivir. Como nuevo. Recoge tus cosas y vámonos. Bueno pues yo mientras voy a completar las cajas estas. Agárrense zapes a todos. What fuck? Estos hongos están bugueadísimos. a todos. Estos hongos están bugueadísimos. Rock quince. Bueno, pues yo me uh, sígueme. Voy a seguir en así una dirección recta, ¿eh? Si, si me pierdes, tienes que saber que voy a seguir. ...yendo hacia la misma dirección. ¡Oh! ¿Qué necesito? Oh, aléjate, voy a pelear contra unos menes. Bien menes. Ah, mira, me tocaron estos. Mm. Me tocaron los fáciles. Son menes muy... La debilidad de estos es la oh. altura. Así que si los... Si los agarro por arriba... ...ya tengo ganado el combate. Si utilizo los saltos de buena manera, ya tengo ganadísimo el combate. Acabo de ver cómo se estrelló uno contra un árbol. Sí, soy. Ya son las 22 horas. Voy a seguir moviéndose, aunque, aunque, venga, aunque venga una manada de enemigos a perseguirme. Ahí está, ya los maté a todos. Y mi recompensa es... Un artículo legendario. Small chance on hit to deal chunky damage. Eso significa que tengo una probabilidad de hacer un chorro de daño. Bueno, pues ahí te ves. Me voy. Me voy de paseo por el mundo. No sabes qué? Mejor si me regreso. Te van a matar. Ay, tú. No, pero te van a matar. Te acción un insta... Te van a hacer insta aquí. No, no puedo dejar que te hagan insta aquí. Todos la conocen como... No, no, no, no, no. Todos la conocen como... ¿Estás en el agua? Con el apodo, de hecho. Cuidadation, ya te están atacando. Delibas. Acabo de hacer daño. ¿Vas con... a... Córrele, WhatsApp. Córrele, WhatsApp. Acabo de darle un ultra poderoso. Necesito más chikidami. Corre Correle, WhatsApp. que voy a hackear para sacar el chinkidam. 100%. Ay, a la bestia. Me están matando. Sé que tú puedes. Necesito la habilidad de robar vida. ¡Ya! Necesito sacar. Como que los monstruos están pegando. A... Aquí en el barco, los monstruos. ¡Ay! ¿Cuántos cuántos enemigos me están siguiendo? ¿Qué? Me están siguiendo desde. ¡Ayuda! Atrás, ya se murió uno. O sea, llevo toda la noche peleando con estos menes. Y no cola. Esquivo ataque épico. Ahí está. Ya combate regaladísimo Acabo de aprender una lección Cuando... o aquí. tres Yo siempre me como cuatro grande, Te vas a hacer tres ¿okay? Okay. Ya vete bien Aprendí una lección bien Épica de, desde que Desde que Nos mató ese bichu. Nunca hagas una base ah. en cueva En... días avanzados Oye... ¿Qué pasa? Como que él el... Oh Ahí está Todos han sido erradicados Desapareciste Desapareciste What? Estás en el agua ¿Quieres construir la escalera o que ya, ya te la construí? Si yo no puedo subir Creo que uno de los Parece dos mi mesa hay... Creo que uno de los dos tiene ping No, no sé. Creo que uno de los dos tiene ping. No, pues me voy a explorar mientras lo que resta del día. A ver si encuentro alguna casa o algo. O algo que me llame la atención. ¿Qué monstruos me están atacando? Mm. Mm. Lo siento, estoy... <coughs> estoy muy lejos. Para ir a rescatarte Encontré una cueva ¡Una aldea! Derivats, tienes que venir para acá Acabo de encontrar Una cueva junto a una aldea No, mientras me voy a robar Unas cosas de la aldea Tengo más estamina. What the hell? ¡Hierro! Por fin. Después de 25 años. Ah, oh, oh sí, gracias, Ataca. Me morí. Me morí. ¿Qué traías contigo? Ah... Uh... Madera, madera de la birch, workbench, y una mesa de crafteo. Madera birch, workbench y una mesa de crafteo. Ok, no es tanta cosa, voy a buscar un cosa hacha. para revivirte. Mientras viva, claro. Mientras siga vivo. Claro que ya me tengo que ir a desayunar la cosa. ¿Qué bueno gente, hasta aquí mi parte del video. Oh. A la próxima. No te chalgas. Nos chalga, vemos. No te chalgas. Si pues yo me tengo que ir a desayunar. Deja. Quédate en el juego y. Ok. Bueno. Queda, quédate en el juego Si no escuchas mi voz por mucho rato es porque pues, estoy morido y estoy Exacto. yendo a desayunar. Bye. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, chicos. Yo creo yo creo que ya voy a acabar el video porque no quiero que se haga muy largo. Sí, bueno, eso voy a hacer ese Voy a hacer una batalla. Bueno gente, pues hasta la próxima. Bye.